Yermín Mercedes en las prácticas de los Tigres del Liceo aquí en el complejo de los Rojos de Cincinnati. Jermín, tuviste una temporada de ensueño en las Menores, de hecho mejoraste bastante. ¿Tú entiendes que el hecho de haber tenido pues un tiempo considerable jugando con los Tigres del Licey la temporada pasada te sirvió para ser mejor pelotero eh, en tu equipo de, de, de las Menores? Bueno, eh, eh, ¿qué te digo? Sí me sirvió bastante bien eh. la experiencia que yo viví aquí el año pasado, me sirvió mucho allá en la Liga Menores. Eh, agoté la cantidad de juego aquí Entonces me, me supuse hacer lo mejor allá en Estados Unidos Eso me dio mucho resultado, gracias a Dios tú, tú jugaste de hecho, como ya mencionabas Una cantidad de partidos importantes y, y los turnos Y decidiste estar desde el principio O sea, no, no tomaste mucho descanso ¿Por qué de inmediato integrarte a las prácticas? Eh, ¿Estás buscando precisamente eso? ¿Estar a tiempo para, para ver si esta temporada también Ves una cantidad de partidos importantes como titular? Sí, sí, así mismo es. Eh, yo vine de Estados Unidos, ya los dos días yo estaba metido en un terreno de juego y yo dije que yo vengo para acá a ganarme mi puesto, eh, como ya todos lo vieron, eh, me fue sumamente bien el año pasado y ya eso quedó atrás. Este es un nuevo año, una nueva meta, eh, nuevos trabajos. So, seguir manteniendo aquí consistentemente en la práctica y esperar el resultado al final. Este año hay muchos cambios, hay un nuevo dirigente, hay nuevos coaches y demás. ¿Cómo has visto todo con relación a Pat Kelly en estos primeros días de entrenamiento? Todo va bien, gracias a Dios. Eh, la expectativa con él está también, también. Eh, era un buen, una buena persona. Eh, esperemos que en la temporada ya, como cada uno de los jugadores y cada uno de los coaches, nos sigamos llevando bien cada uno. Eso es la mentalidad que tenemos. Eh, es un buen manager, ya he escuchado de él. He tenido un par de consejeros que me han dicho que es un buen manager y esperemos que la expectativa estén bien para este año. Mira, hablando de expectativas, hay cosas que también te veo en forma, Jermin Te veo más en forma que el año pasado. Has estado trabajando en tu físico y todo eso. Sí, gracias a Dios. Eh, yo me puse una meta. Dije que tenía que trabajar fuerte para este año y todos los años de mi, de mi carrera. Pero en este año yo espero que Dios mediante... Este sea un gran año para mí aquí con los Tigres Licey, como lo fue el año pasado, y que sigan siendo muchos años bien. Eh, me mantuve trabajando bien, y ustedes ven los resultados. <risa> eh. <risa> no, no se nota, se nota. Dale un mensaje a toda la gente de Licey TV, a todos los fanáticos azules que siempre te siguen y que disfrutaron esos partidos en los que estuviste accionando el año pasado con los Tigres. Bueno, Licey TV, que se mantenga ahí apoyándome cada día más, como todos los liceístas, como Garra Azul también que me apoya claro. mucho eh, y todos esos fans que viven ahí arriba de mí eh, estoy aquí para ustedes eh, darle lo mejor de mí cada día y consistentemente no cayendo me va alta y baja pero siempre ahí para ustedes bueno. gracias Germín seguimos con más Licey TV